¡Hola! Después de la definición de los objetivos, viene la exploración de la realidad. Se trata de conocer el punto donde nos encontramos, el puerto de salida de nuestro barco, que ahora sí, ya sabe a dónde va, y con qué contamos para nuestro viaje. Hoy vamos a hablar de la etapa R, realidad del GROW. Recuerda que esta serie de vídeos sobre el GROW está basados en este recomendable y recomendado libro de John Whitmore, que fue el que inventó la metodología GROW. ¡Bienvenido! Bienvenida a Cosas de Coaching. Según John Whitmore, cuando la realidad es clara, los objetivos quedan mejor definidos. La separación entre las etapas G y R del Grow no es estanca. Muchas veces explorando la realidad del coaching, el lugar donde se encuentra, y los recursos con los, que, con los que cuenta para alcanzar sus objetivos nos hace efectivamente que los objetivos estén más claros y definidos. Pero en ocasiones nos hace tener que volver atrás para volver a definir o definir más precisamente los objetivos que estaban definidos en su momento en la etapa de objetivos y que ahora ya no lo están tanto. No es infrecuente, por tanto, en un proceso de coaching idas y venidas entre las etapas G y R hasta que los objetivos son de verdad acordados por el coachi, recordad la A de Smart, y que tienen eh, el compromiso suficiente del coachi para alcanzarlos. Para ilustrar este vídeo de la etapa R del Grow vamos a seguir utilizando el ejemplo que usamos en el vídeo anterior, el AG de Grow, en el que nuestra coachi Ana tenía como objetivo soñado ser económicamente independiente y más valorada profesionalmente. Para esta etapa R utilizaremos uno de sus objetivos de proceso que se propuso que era la respuesta a la pregunta ¿Qué me hace sentir más valorada profesionalmente. El trabajo en la etapa R de realidad debe tener cinco características para que sea efectiva. Vamos a ver cuáles son una por una. La primera es la objetividad. Es necesario que el coachee renuncie lo más posible a la subjetividad en la exploración de su realidad. Esto significa ser capaz de percibir y describir las cosas tal y como son, huyendo de opiniones, juicios, expectativas, prejuicios, preocupaciones, esperanzas, temores. Este es el momento de ser objetivo. En este punto es muy importante la conciencia de sí mismo que tenga el coachee. Es decir, el conocimiento que tenga sobre los sesgos que tiene habitualmente y que distorsionan su visión de la realidad tal cual y como es. Es cierto que es imposible, prácticamente imposible, ser al 100% objetivo, pero en esta etapa es muy importante hacer el esfuerzo máximo en este ámbito. Para el caso de nuestra coachi Ana, tras varias preguntas sobre qué es lo que le hace sentirse valorada profesionalmente, respondió con dos, dos ideas diferentes. La primera, obtener un sueldo que realmente se acorde con sus conocimientos, capacidades y habilidades y experiencia, y la segunda, que tenga eh, cierta capacidad eh, de decidir en su trabajo, cierta eh, libertad para poder decidir. Como vemos, esto no es 100% objetivo, tiene una cierta parte de subjetividad, porque qué significa tener libertad en el, para poder decidir en el ámbito laboral. Aún así, nos parece lo suficientemente objetivo como para poder seguir trabajando con él. La segunda característica, muy relacionada con la anterior, es la imparcialidad, sobre todo del coach. Este debe hacer preguntas que provoquen respuestas basadas en hechos y no en opiniones, para ayudar así al coachee en su camino hacia la objetividad. Usar hechos y no opiniones hace que la objetividad en la exploración de la realidad sea más probable. Si representamos en un gráfico la precisión en la descripción de la realidad, en la parte derecha es donde encontramos los hechos objetivos, que es lo que buscamos. Y en la parte opuesta es donde estaría la información imprecisa y cargada de valoraciones y juicios, que es de donde tenemos que alejarnos. La forma de saber en qué parte estamos es escuchando las palabras del coachee. Palabras como bueno, malo, o correcto, incorrecto, éxito, fracaso nos dan idea de que se están utilizando juicios y valoraciones, positivas o negativas, respecto a la realidad, en vez de hechos, que es lo que tenemos que buscar en este momento. El trabajo del coach consiste entonces en que la conversación de coaching se acerque lo más posible a la parte derecha, donde no hay juicios de valor sobre la realidad. Las preguntas que le hicimos a Ana con la suficiente imparcialidad fueron referidas sobre todo a cuál es el sueldo mínimo que te correspondería en función de, tus, de tu nivel de estudios, de tu experiencia, de tus conocimientos y habilidades. Y también sobre cuál es el, el nivel de libertad que quieres tener en tu trabajo y sobre todo en qué ámbito. En el ámbito de los costes, de la metodología, del procedimiento... La tercera característica importante es la necesidad sobre profundizar en la conciencia del coachee. Se trata de hacer consciente lo inconsciente. Básicamente nos referimos a sacar a flote las creencias, valores y actitudes que guían o han guiado hasta ahora las acciones del coachee. Cuando se profundiza en la conciencia y se descubren creencias, valores y actitudes, eh, aparece la oportunidad de cuestionárselas y ver cómo se relacionan con la consecución del objetivo, si lo limitan o lo favorecen. Y si lo limitan en algún sentido, podemos plantearnos la necesidad de cambiar lo que sea necesario. Es un trabajo muy habitual en coaching, puesto que muchas veces son esas cosas inconscientes que tenemos en nuestra vida las que nos impiden o nos han impedido hasta el momento obtener los objetivos hasta el momento que nos hayamos propuesto, que se haya propuesto el coaching. Si deseas saber más de cómo está organizada la mente, te recomiendo que veas el vídeo de Cosas de Coaching Niveles Neurológicos. Aquí arriba te dejo el link. Cuando trabajamos con Ana, sobre sus creencias, valores y actitudes, ella descubrió que debido a su educación tiene como valores importantes el esfuerzo y el trabajo y ser independiente en la vida, valerse por sí misma. También descubrió que se frustra fácilmente cuando no consigue sus objetivos y que es más bien de talante individualista, Prefiere trabajar más en solitario que en equipo. Eso le provoca muchísimas veces adquirir más responsabilidades y tareas de las que debería y eso la agota mental y físicamente. Cuarta característica, usar los sentidos. Contrariamente a, al conocimiento común, no tenemos solo cinco sentidos, sino que en función del científico a lo que preguntes, entre 12 y 21. Por poner un ejemplo, el sentido del tacto, comúnmente conocido, realmente son cuatro sentidos diferentes. El del dolor, la temperatura, la textura y la presión, por ejemplo. Pero podemos usar, dentro de, nuestro, de nuestra exploración de la realidad con el coaching estos cinco sentidos, los externos, los que nos informan de qué pasa en el exterior, haciendo preguntas sobre qué viste, qué oíste, incluso en el sentido metafórico de, de, de la utilización de los sentidos, ¿no? ¿cómo ves el futuro si es una persona visual? Pero también podemos usar los otros sentidos, los interoceptivos, que son los que nos informan sobre el estado interno de nuestro cuerpo. Aquí nos referimos a tres ámbitos diferentes. El físico, cuando le preguntamos eh, cómo cambió tu respiración, cómo sentiste los latidos de tu corazón, o, o cómo, cómo, en qué parte del cuerpo sentías tensión, por ejemplo. También información interoceptiva es información emocional, haciendo preguntas del tipo, ¿qué sentiste cuando te enfrentaste a aquella tarea? Y también información de tipo mental, ¿qué pensamientos Tenías en el momento en el que te enfrentaste a, a explicar la cuenta de resultados entre el equipo directivo y qué pensamientos te, te asaltaron después, por ejemplo. Utilizar información proveniente de los sentidos da muchísima información al coaching, tanto cuando usamos las preguntas sobre los sentidos externos, sobre los sentidos internos, los interoceptivos. Y recordad tocar estos tres campos, estos tres eh, planos, el físico, el emocional y el mental. Para el caso de nuestra coachee Ana, esta información eh, interoceptiva fue muy importante. Descubrió Ana que tenía un diálogo interno muy productivo, en el que estaba casi continuamente teniendo pensamientos, hablando consigo misma. Esto le permitió descubrir también que cuando eh, había cierto tipo de pensamientos en su interior, le hacían comportarse de una manera diferente a cuando había otro tipo de pensamientos. También la información interoceptiva, de tipo emocional, descubrió que cuando eh, sus trabajos no eran bien aceptados por sus superiores o eran criticados, se sentía muy mal, llegando incluso a sentirse bloqueada, mental y física y emocionalmente. Pero no era así cuando discutía o compartía conocimientos con sus compañeros de, de equipo. Esto fue información muy importante para ella porque le permitió cuestionarse qué significa para ella ser valorada profesionalmente. La quinta y última característica es eh, la exploración de qué es lo que ha hecho el coachee hasta el momento. Preguntando exactamente eso, ¿qué has hecho hasta el momento? Relacionado con el objetivo, claro. Y además, ¿qué resultados tuvieron las acciones concretas que, que metiste a la marcha en su momento? Esta parte de la exploración de la realidad tiene dos eh, facetas muy importantes. Es una llamada a la responsabilidad del coachee en dos ámbitos. El primero, en, eh, que se plantee cuál fue su responsabilidad y su compromiso con el objetivo hasta el momento. Es muy común que cuando un coachee viene a un proceso de coaching, ya había intentado conseguir ese objetivo por sí mismo y no lo había conseguido. Hay que preguntarse qué ha cambiado ahora, por qué no lo conseguiste entonces y por qué sí crees que lo vas a conseguir ahora. ¿Qué necesitarías? Y esa es la segunda, la segunda parte, lo que se obtiene preguntando eso. ¿no? ¿Cuáles son eh, lo, las características, los recursos que sí tienes, cuáles son tus puntos fuertes que puedes aplicar a este caso, incluso podemos preguntar por casos similares aunque no sean el mismo objetivo que aplicó en, en otro momento de su vida y cuáles son los recursos que necesitaría ahora obtener para poder obtener el objetivo y ahora sí esto puede convertirse en un nuevo objetivo de proceso en nuestro proceso de coaching en el caso de nuestra coachee Ana eh, a la pregunta de qué has hecho hasta ahora, descubrió que durante las últimas veces que había cambiado de trabajo siempre aceptaba trabajos inferiores a lo que su cualificación profesional, experiencia, conocimientos y habilidades eh, le correspondían, porque sentía cierto miedo al fracaso. Enseguida se ponía a la tarea y como sus capacidades eran superiores a las exigidas por el puesto, enseguida llegaba a tener éxito y se aburría, ya no era un reto para ella por lo cual comenzaba a buscar otro trabajo y así una y otra vez. Y este es el momento en el que se encuentra ahora, estamos en uno de esos ciclos. Si hacemos ahora un gráfico resumen de lo que hemos visto hasta el momento, en la exploración de la realidad, la etapa R del Grow, tenemos dos grandes ámbitos donde trabajar. Eh, para conocer cuál es la situación actual, el puerto de salida de nuestro barco, que ahora sí, ya sabe a dónde va. El primero es la parte externa al kouchi lo que le rodea. Lo investigamos a partir de los sentidos externos, basándonos en la objetividad máxima posible, sabiendo que no podemos llegar al 100%. Debe haber los hechos, aquí hechos, lo más objetivamente posibles. El segundo ámbito es el interno, del que nos informan los sentidos interoceptivos, donde hacemos consciente lo inconsciente y donde el coachee busca recursos, los propios que ya tenía o los nuevos que tiene que adquirir para obtener su objetivo. La interacción entre estos dos ámbitos, entre la parte externa e interna del coaching, es donde está el meollo de la cuestión, de donde saldrán las opciones que tendremos que utilizar en la próxima etapa del Grow. La etapa de opciones y que veremos en el siguiente vídeo de Cosas de Coaching. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Dale al like si te gustó el vídeo. No te olvides de suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo y deja los comentarios que quieras y necesites en la sección de comentarios. Recuerda que el contenido de este vídeo, el texto, lo puedes leer en, la, en mi página web jcmenendezcoach.com. Acude allí para tener información sobre el Grow y sobre muchas otras cosas. Gracias por pertenecer a la gran familia de Cosas de Coaching.